En el video del día de hoy Alexi, Robito, soy Dani y el severísimo Pana Kepley, Jugarán el escondite convirtiéndose en, en bloques Este juego consiste en que una persona tiene que contar Mientras el resto se esconden en bloques ¿Quién será el ganador? No olvides suscribirte, dejar tu like y comentar bloque Para más videos de este estilo Sin más que decir ¡Vamos con el video! Bueno chicos, como ya saben Estamos aquí en un escondite de bloques Y tenemos que escondernos Pues como uh, tú, en un bloque obviamente Un bloque, uh, uh, uh, o os ¿What? Se murió Como ya saben, las reglas son simples Donde vamos a tener un buscador Y otros que se van a esconder Y pues nos vamos a esconder a 100 sí, bloques ¿Qué? Mira, mira, ¿Qué es eso? Me está morfoseando, mira ¿Qué pedo? <risa> vale, chicos, pues como ya saben Pues tenemos que escondernos en esos bloques Y pues nada, eh, tenemos ahorita que seleccionar Quién va a encontrar y quién va, se va a esconder Perfecto, perfecto, perfecto Bueno, ¿qué le va a dar de primero, papo? No, ¡El aldeano, el aldeano! <risa> el, dale, dale, dale. Eh, Pero ahí no, tienes que darle aquí, bro Aquí. Ah, a esto. Pero flick, es, es, ostras, no alcanzo Dale, dale, <risa> dale, dale, dale, dale. <risa> ahí está, está. No manches, le ¿Qué? tocó a la ¿Qué? primera Me toca al Alex y el Alex por qué me saltó a mí? Vale, bueno, Radito, tú eres el que nos va a buscar Y pues nosotros nos vamos no, a hacer Toma, toma, ya feo, no me dejes tus cochinadas ¿no? Está bueno, está bueno Pero ya con, con, con, Conviértete normal, loco, conviértete <risa> Llega, Llega mollo, feliz, ¿eh? Dani se está camuflando con el ambiente claro, se me escuchado. Escuchado, No man. me ha visto, no me ha visto, no me ha visto Se va con flag extremo un pollo! como ya tienes tu rol, tienes que coger aquí El pioma donde nos vas a buscar Ven, ven, ven, ven Dale aquí, presiona, presiona este botón Ah, vale, lo presiono, mira, mira, mira. A ver, ¿cuál te tocó? ¿Cuál te tocó? Ah, vale, nos tocó Aldea, Aldea, Papu Aldea. A la Aldea, la aldea, la aldea. Ok, yo ya a listo, eh, que le de, que le de, que le de. Listísimos. Tienes que meterte aquí y contar? Y pues, vale, ya, no. vale, vale, vale. Vale, vale, vale, nosotros okay. nos metemos aquí y vamos para Aldea. ¡Vamos a Papu. Mira, corre, corre, corre, corre, corre. Y pues aquí tenemos bloques, mira. Oh, a ver, yo, por ejemplo, me voy a poner Mira, me puedo convertir en un zorrito todo chido. <risa> ¡Es un zorro! <risa> mira, mira, mira, mira, mira. ¡Logo, qué bonito! Adiós, ¿Qué ¡El pobre zorro está inflamado! ¡Es verdad! A ver, no, me voy pues a Pues yo a me voy a transformar en, este. en un bloque de cristal. No, mira, papu, soy transparente. Ok, nos podemos camuflar entonces de una vez. Vale, vamos oh. a, a los distintos lugares. Yo me voy aquí. Aquí me escono yo. <ríe> Camuflado, nadie te va a descubrir ahí, claro, amigos. Claro. ¿Tú? Aquí, aquí, amigos, es clave. Claro, Espero no. que ya estén escondidos. Están escondidos aquí, locos, si quieren. Uh -huh. a ver, vamos. Yo voy por allá, Popu. Ok, papu, aquí ya encontré mi camuflaje perfecto. Veo a la Lessie allá y Dani está aquí, pues, en, en, en esa cosa de ahí. Ok, muy <risa> cazador, Donnie. Uy, no, cerca. que ya estoy en la aldea, así que prepárense. Eh, ¿Por oh, qué me no están transformando en un cubito? Tienes que ser de la asociación de cubitos Ex si no, no lo Exacto, ah, Métete con ¿Qué? nosotros ¿Qué? en trafomarte, ¿Qué? loco. Cubifícate, cubifícate, loco. me cubifico! Me bueno, por aquí hay unos ajuelos artificiales. Eh. <ríe> que ah, no nos papo, encuentra. No vamos no, a encontrar. Somos reto. Es que somos loco. muy buenos escondiéndonos. ¡Es reto! ¿Hola? Vamos, vamos. Por ¿oh, aquí no? hay uno, por aquí hay uno. Lo vi, lo vi. <ríe> ¿Está <no> murada que aquí? <ríe> no, papo, está, está muy ciego, loco. Uy, no es por ser chismoso, rabito, pero alguien está cerca. De unas calabazas. Dos por ser chismoso. No es por ser chismoso, pero hay alguien, sí. hay alguien cerca de una, de una casa, loco. Está en una casa. De una casa. Mm. Uy, este cuito. Oh, no puede. No, ¿cuánto? Bueno, bueno, se me, me Soy ¿Qué? un creeper, soy un creeper. ¡Me no muertes! ¡No! ¡No, no <ríe> Lechi! <ríe> ¡Atrapé el creeper! Y el cubito de aquí se fue. ¿Con quién era un cubo de ustedes? Ah, papu. No, no, no, no era nadie, no era nadie. A ver, son unos no que los que nosotros dos, Dani, ten cuidado Pua, ¡Aquí estamos na na na na. ya se pillaron en la y que es bien malardo, loco! Así ¿Ah, ¡Uy, Uy bueno. mira, Rabito! Acabo de encontrar un bloque que no está Uy, bien en su lugar ¡Corre, loco, loco! ¡Corre! ¡Corre! ¡Mira cómo se está! ¡Atrébalo, trébalo! ¡Hola, amigo! madera! ¡Soy un maldadero! ¡Soy un maldadero! ¡Soy un maldadero! ¡Soy un maldadero! ¡Soy un poquitico ¡Soy un maldadero! ¡Soy un maldadero! ¡Soy un Ahora, Él es sí, muy malo, es malo. camuflándote, K-Play. Ahora, delátanos a tu compañero. ¡Mi compañero! Se sí, sí, sí, no, ah, me olvidó tú? dónde está? Había, había visto que era un bloque de madera, pero seguro que ya cambió el desgraciado. Sí, ¡Hombre, que le madera, loco! Cabrera, es que esté en el mismo lugar donde lo había lo visto que es, antes. Investiga cada casa, investiga cada casa. Hola, A okay. hola, hola, hola. Dani, ¿dónde estás, Papu? A ver, aquí no hay nada. Uy, oh, uy, oh, puede que esté frío, puede que esté caliente. <risa> <risa> Tiene que ser este bloque de tierra. Ah, <risa> ¡Oh, no, no, ¿Qué no. ¡Ay, no, qué no? pedo! Por aquí ¿A ¿a que te escucha ruido. por esta casa que explimo. ¡Mira! mira, mira, mira lo tenemos atrapado. Niño, estoy, de es, de es, estoy teniendo una cita romántica, ¿qué tal, bro? ¿Qué, qué cita está? romántica? Ah, alivio, alivio, no, no, no, no. Pero por aquí está Papo. comiendo mis grandes alimentos. <risa> <risa> Se estaba tomando una cita con una escalera de madera. Vale, Papu, pues en esta ronda, pues, <risa> <risa> un bueno, rabito que no. Pero ya verán que la siguiente sí voy a esconderte lo más bien, Papu. Ah, sí. Presiona el botón. Eso lo tendrás que demostrar en portugués. Voy, voy a papo. demostrar. Le voy a dar y. ¡Woo! ¡Woo! verde! Claro, verde. Ay, a, a, ¡A mí no se, es se, se, muy chido! ¿Será que le doy yo? A ver, a ver, bueno, a ver. dale, dale, dale, dale! dale, tocada a mí Iber, ¿Qué ven, qué tal sientes? ¿Qué tal sientes? ¿Qué tal sientes, Pomo? Yo no sé esconder. Espera. pues Que na... tengo que tengo que elegir el bioma, gracias. Suéltesme ya. Le babu será el bioma de Amor. Bioma de nieve. Uh, vale, oh, vamos vale, vale. oh. ¿Vale, pues bioma de nieve. Vete a contar ya, día ya, uh, ya, ya, ya, ya que nos vamos a esconder, vámonos. Alejandro ha <ríe> y en una cueva encerrado, no recuerdo la zona. <ríe> Yo voy a hacer un cuatro, bloquecito de hierro 5, 6, 7, 8, 9, 10 A ver, a ver, hay que escondernos, hay que continuar rápido, hay que cambiarnos Esto va a ser te muy te me... fácil, papus Uy, ya estoy equipado, estoy listo para salir a la casa Uy, no nos vas a encontrar, papu, quítate, burro, ¿qué me haces viendo? Corre, corre, corre, vale. corre, señoritos, hola, hola. Hola, Uy, que me, me acabo de meter al me he equivocado. Aguanta, aguanta, yo me, lo, yo me lo apaño. A ver, vamos a saltar. Voy oh, a encontrarte primero y te voy a acabar de primera panita. Oye, está? Oh, chicos, estoy viendo uno. Mira este, este monigote, qué bonito. Mira, mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Tiene, tiene otra cosita encima. Mira, mira, mira, mira. Mira, qué guapo. Oh, ¡Ostras! Oye, Morigote extraño ¿Dónde está? ¿Saben qué? Voy a evolucionar No puedo dejar que estos bloques me sea, señor! Voy a convertirme en un bloque mamadísimo ¿Qué ¿Cómo que vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, traigo la burra, traigo la burra! ¡Vámonos! ¡Vámonos, burrita! a empezar a explotar todo ¡Ja, Ok, ahora, burrita, burrita, burrita, por afuera. ¡Ay, qué amigo! ¡Cable! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ay, qué no paguen Porque estoy viendo a ese burro desbocado. Este burro por algo está aquí. Stanley, ¿para qué te haces en el burro? Ahorita nos vas a encontrar el asqueroso. No, no, no pasa, no pasa, no pasa no, tranquilo. No será alguien que yo conozco Oh, what the fuck? No, pobrecito bloque, no era nadie. ¡Veo un bloque de hierro! ¿Cómo te crees? ¡No, no, no! ¡Cállame ¡Ey! ¡Era Chapley, ¡No manches! ¿Cómo se va a convertir en un bloque de hierro en el medio de la <ríe> nieve? Ok, papu, Alexi, ya te voy a ayudar, loco ¿Cómo es que me vas a encontrar ahí de primero? ¡Ah! eh! <ríe> ¡Tengo que esconderme mejor! Te equivocaste de textura Era blanco, pero eso no era nieve ¿Dónde? Oye, oye, ayúdame a encontrar sí. a los demás Estoy haciendo fuegos artificiales estaré? ¡Loco, loco! ¡Ven, ven, ven, ven! ven ¡Alexi! ¿Dónde estás? ¿Dónde, está? ¿Dónde, ¿Dónde estás? Atrás, ¿Dónde está? atrás! ¿dónde está? atrás, atrás. ¿Cómo, Desde cómo, cómo, ¿cómo? En un momento, aquí vi algo extraño, Loco. ¡Oh! <risa> ¡Es un buen momento para empezar a explotar todo! Loco, ¿tú, ¿tú no ves? Pero no explotes. ¿Tú no ves que aquí hay, hay algo que no concuerda? Un pollo de nieve. No, yo lo veo normal, Loco. Es un, es un pollito montando una llama. Luego. Loco. ¡Bee! Porque Bín. porque dice como é ¿ve? ¿Sabes qué? Hay que explotarlo Explota, explota, explota, explota Ve, ve, ve, el correo no ¡Me la... no, no. tu madre que va? corre! ¡Cómo corre! ¡Vete para acá! A ver si me. Da ahí de a, de si a ver de si me apitas. A ver si me apitas, me da. ¡No, no, no! ¡No se va! ¡No me soy yo! ¡Adiós, no! ¡Adiós, beso! ¡Ok! ¡Tengo que subir, tengo que subir! ¡No, no, no! ¡No me voy ¡Explótalo, explotalo! No, eso no. ¡No se me está siguiendo! ¡El <risa> <risa> no que me está siguiendo! No hagas enojada la madre naturaleza. Loco, estoy viendo algo a lo lejos. ¿Oh? Un mira, Uy, ven, ven, ven. mira, mira, mira, mira, mira, mira, Está corriendo un bloque de hielo. <risa> ah, bloquecito. Hola, bro. Te estoy viendo que te estás transformando, amigo mío. ¿Dani? Hola, ¿Dani? soy Dani Soy Dani, loco Qué pedo? No, que Dani, ¿Qué Ey, Dani, Dani es Dani? una suplantación de identidad, loco ¿Cómo, ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué pasó? Te suplantó de no. identidad No, es no posible, ¿Qué, qué, qué mala onda Ope, Siempre me encuentro, me tengo que esconder mejor Pero tengo una nueva es estrategia malo. Oh, a sí, ver, sí, sí. ¿qué nueva no es estrategia? Uy, no la puedo decir porque si la digo No es estrategia, bro ¿Y por qué no a la esquina ahí? No, no, no, no, no Ah, bueno, también aquí me podía esconder Pero bueno, le voy a dar al botón de nuevo Y ya verás cómo me voy a esconder de usted Paradito No <risa> sí, puede claro. ser Ahora te toca buscar, tonto Oh, por Dios Caíste, bueno, caíste A ver, menos mal, aquí tengo estas cositas del anterior Y a ver, me voy a comenzar aquí a contar no, no, no, no, el idioma, ¿no? el idioma se uh, uh, uh, olvida ah, el idioma? que escogerlo. A ver, no, no, no, le uh, voy a dar. A ver, aquí está. mira dale, uh, uh, el, uh, el Nether. El papu, tocó Nether. Ah, mira, pú, mira. Guapo, lo uy, máquina, guau. Lo eh. Eh. <ríe> ¿Qué le hagas, <ríe> eh? No mal, pero, pero me pero quemaron a mí. <ríe> ok, a la jaula. Ya Ah, bueno, me escondo aquí uno. Dos, vale, chicos, corre, corre, corran, tres, corran, 4, 5, 6 Rápido, eh. rápido, rápido Ya verás cómo los voy a encontrar, sucios Pero Sus, si sospeche. tienes miopía ni lo no vas a poder ver a un bloque. Amigo, te va a costar muchísimo encontrar, vas a ver Exacto Ok, papu, ya voy a irlos a buscar Y aquí está, ¿dónde está Nether? Acá está Nether a ver, vámonos por acá. Uy, ahí viene amigos, ahí vienen. Escucha, escucha, escucha, aleja, aleja, aleja la Uy, no sé más. A ver, vamos a afunar algunos de aquí. Bueno, esto creo que Ey, no. ¡Ey! No es por eso a nuestra familia. Uy, a Dios. ver, por aquí estoy, estoy viendo. ¿Eres tú? <risas> Uy, ¿qué, <cita? risas> ¿Qué será? ¿Qué será? Bro, ¿Será pero, no pero será. Estás mareando. Estoy viendo. ¿Estás seguro? ¿O a lo mejor no. ese oro que está ahí te ¿Papá? está viendo. Esto como que no cuadra, esto no cuadra. Hay que ali a alguien. Vamos a tumbarlo. Ravito, voy a poner a uno y faltan dos. Hola, Caplay, hola. Aquí estoy. Ahora no estoy. Estoy aquí Woo. A ver, a ver, a ver Ahora no estoy Adiós. Loco, pero, pero no es justo Tienes el poder de Soy Leonardo para teletransportarme ¡Hola! Sí, pero no es justo! No puedes atraparme, payaso Loco, hay bloquecitos de. ¡Hay bloquecitos de portales! ¡Qué bonitos! ¡Wow! <risa> ¡Es verdad! Ay, ¡Son ay, muy ay. bonitos! Veo uno por acá arriba, pero no sé si llegue. ¡Toma! <risa> toma. Ahí está. Voy a pegar ¿Dónde está. Oye, Rabito, ayúdame, loco, es un nene. Mira, mira. Oye, vale, vale, yo yo voy le pego Y tú Voy Venga, me pira. No, no, no, no, no, no, no, no, corre, corre, corre, corre, corre, corre. Me puse a batear. se te pió. ¿Qué te pió? ¿En dónde está las que? No, no, aparece justo detrás de él. Corre, corre, mata, mata, mata, corre, corre, mata, se peta, se peta. Toma. No podía teletransportarme. Solamente falta el asqueroso perro, el Dani. ¿Dónde está ese sucio? Tienes que pensar como el bloque. Bro, o sea, es, Rabito, es, Rabito, es, es, ¿estás viendo bloque. algo lo, lo mismo que yo? Mira, mira ese bloquecito allá. mira cómo está saltando. Sí, sí, sí, sí, está animado, ¿eh? vamos, a ver, vamos a ver qué es Es Verdad, no. verdad, verdad. ¿Crees? ¿Ese es el Dani? Lo no, no dudo mucho ¿Qué le metiste? Bajémoslo bolazos está. Baja, desgraciado, baja pero... ¿Qué es lo que viene, loco? ¿Tienes? No, no, no, tiene que pegarle con una espada de diamante, recuerden A ver, una espada de diamante, pero ¿Espada de diamante? ¿No tenemos ¿Qué? espada de diamante? ¡A la, la, la, la, la, la, la. ¡A la lava. ¡Toma, Karen! ¿Toma, ¡Toma, toma. No, ¿cómo acá la lava? ¿Cómo acá la lava, amigo? ¡No se puede! ¿Qué? ¡Ah, ¡Toma, sucio! ¡No, papu! Puede que no sea el mejor en esconderme, pero soy el mejor encontrándolas, Encontré toditos ustedes, sucios Bueno, Ranita, espero que le haya gustado muchísimo el video, me voy a espirar aquí con dos guapos dani. mira, estás seguro o uno es fake y el otro es real? Bueno, se acaban de cambiar, ahora no sé quién es quién Está confundido, está confundido Amigo, pobre tonto ¿Qué pasa? Quiero darle a este video un final explosivo ¡Caprio, mira por arriba! ¿Qué? ¡Hugui, qué ¡No ¡No, ¡No